1, 2 y 1, 2, 3 en el video anterior se pudieron ver que nos fuimos de paseo a una ciudad espectacular, hermosísima y en especial anglófona dentro de Montreal, imagínate, Santa Anne de Bellevue, así que te dejamos la pestañita aquí arriba para que te disfrutes ese video. En el capítulo de hoy, lo estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo Porque teníamos este videito guardadito para ustedes Y es que nos fuimos para un curso de manejo de 4x4 Sí, te preguntarás, 4x4, es fácil esto y lo otro Pero lo que pasa es que nuestro vehículo es híbrido Y queríamos entender muy bien sus nuevos componentes Y quién es más que nuestros mejores amigos del club de Jeep de Montreal para que nos expliquen muy bien el funcionamiento de nuestro vehículo así que no se pierdan este episodio que está muy... Uh -huh. fácil. 4x4 Y ya estamos con nuestro carro cargado al 100% Bueno, 99, miren ahí 99 Eso nos da bastante y tenemos muchos kilómetros Así que comenzamos este trayecto Que se lo vamos a ir mostrando en el camino Hasta llegar al circuito de entrenamiento Así que vengan conmigo Que esto va a ser un viaje espectacular <música> Bueno, una pequeña parada para hacer este pipí y para comprar algo de comida porque allá no va a haber nada, vamos a ver, es mejor llevar algo ya preparado. Bueno, este supermercado me gusta muchísimo, a pesar de que los precios son un poquitico más caros, pero tiene bastante, bastante variedad. Y bueno, agarremos una ensaladita por aquí, uh -huh. ¿por qué no? Pues... Y de verdad que tiene de todo muy lindo. Este se llama Metro Plus. Lo puedes encontrar en muchas ciudades. Mira, hay fruta, hay de todo. Hay ah, ensalada, esta ensalada, ensaladita de fruta que haría súper súper bien rica. Mm, piña mm, mi fruta favorita. a ah, primas vegetales por este lado. Ah, esta está chévere. Mira, esta ya viene ya lista preparada ya por 5.99, más barata que la otra, así que <ríe> esta vamos a devolverla porque estaba en 8. Mm, no, mejor la dejemos por ahí. Este, y por aquí, ¿qué podemos agarrar por aquí? Ay, estos jugos me encantan, son espesos. Y este, miren estas combinaciones que hay de todo acá. Miren, aquí está fresa y banana. Bueno, oh, tambor, como decimos No digan nada, me voy a comer un kitcat. No digan amarme, ¿ok? Ok, seguimos por aquí y les voy a mostrar que me dijeron que los baños están por acá atrás. A ver si están por aquí, por atrás. A ver. Ah, tienen de todo por acá. Ah, creo que por aquí está. Ah, aquí están estos baños. Vamos a usarlos. Bueno. Bueno, ya listo, ya apagué. Ahora vamos a guardar todo en la hielera, en la cava que tenemos allá listo con un patch Para guardar todo y estamos listos para salir nuevamente a la ruta ya con pipí hecho. Aquí ya yo tenía ya este termito, súper chévere. Tenía unos nachos de ayer, pero eso como está ahí frío con un pack de hielo, entonces vamos a meter las fruticas, que al final miren las fruticas, hacemos fruticas allí y una ensaladita súper rico, porque si no, me, si no me regaña Marley. Bueno ya faltan pocos kilómetros, este estamos llegando, eh, un trayecto bastante chévere, eh, el clima no ha ayudado mucho, se ve bastante cerrado, ha llovido en el camino, pero bueno yo creo que esta actividad la lluvia también ayuda <risa> porque vamos a ver barro vamos a ver muchas cosas, así como que bueno, es ideal para lo que vamos a hacer, pero bueno, no está de más este, que salga el sol también. Entonces, aquí vamos en camino, súper chévere. De verdad que hicimos nuestra parada respectiva, eh, poniendo full música este, y disfrutando los paisajes. De verdad que la naturaleza se ve muy, muy, muy bonito. Estamos ya llegando, literalmente llegando, llegando, eh, me detuve a echar gasolina y la persona que trabaja ahí en esa estación me dice que han pasado jeeps y jeeps y jeeps, que si hay algún evento, que si hay algún, no sé, un zancocho, si hay algo. no tanto así, pero, pero sí, que sí, que hay, que hay un evento y que, ah, con razón, pues, hoy va a ser un día muy bueno aquí en la gasolinera. Entonces, bueno, es la idea, es la idea, Entonces, ya estamos llegando, vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. se va se va va está bien está bien está bien Eso. nombre Andrés Moreno Andrés Moreno bueno aquí este ya empezaron las indicaciones entonces me obligaron a que me echara el para los mosquitos todo eso entonces bueno que todos nos los van a explicar más adelante todos los botones toda la cosa porque para eso es el día de hoy para aprender Pues si yo madrugué y salí temprano, a otros los botó la cama mucho más temprano porque cuando ya llegamos vimos esa enorme cantidad de Jeep que ya estaban listos para comenzar. Y pueden ver acá una de las tantas pistas que tiene este circuito en especial, este para además para las carreras, pero nosotros vamos a hacer otras. Se comienza con unos talleres de formación, aquí pueden ver donde están todas estas carpas, hay talleres específicos que vamos a ir haciendo uno por uno para ir conociendo todo este mundo de 4x4, mientras otros ya vieron esos cursos, comienzan a infilarse para comenzar a hacer diversas rutas. Y voy a parar muy bien la oreja porque George me va a explicar paso a paso estos nuevos componentes de este Jeep Rubicon 2022 híbrido. Prestemos es, atención. Estás en 4 ruedas porque estamos mm aquí. -hmm. Jamais hay cuatro ruedas en el asfaltado, en el seco. Okay. Tienes cuatro okay? ruedas. Tienes dos que mm -hmm. en arrière. Mm -hmm. En ruedas motrices, te engages… Justo para la boate y cosas como eso. Creo que está hablando en francés. Ya va, ya va, ya va. Yo sé que no entienden francés muchos de los que están acá, pero les resumo. Lo que nos trata de decir, George, es que hay unas condiciones específicas de nuestro vehículo no lo podemos este, conectar cuando estemos en asfalto que es muy importante hay otras opciones que podemos ir haciendo pero bueno nos fue explicando poco a poco cuáles son el sistema de amortiguación electrónico que también tenemos también nos explicó también todos esos componentes nuevos de este modelo en especial y ya era el momento de ir a pasar por cada estación para ir viendo todos los talleres de formación que estaban haciendo pero el día comenzó con una gran reunión para dictar todas las instrucciones y ya en los talleres pudimos ver cómo podemos nosotros utilizar las herramientas de rescate cómo utilizar el winche, cómo utilizar el high lift todos esos tips que nos pueden ayudar a sacarnos de problemas más adelante estuvimos viendo una presentación de nuevos equipos de una nueva marca de modificación de Jeep. Así que verá que estuvimos apreciando todo eso como también apreciamos todos los productos de merchandise del Club de Jeep de Montreal. bueno muy interesante estos cursos muy muy muy interesantes de verdad y por supuesto que les pedí que me regalaran otro sticker como somos miembros de este club 4x4 de montreal entonces mira regálame otro ahí yo sé que me diste uno regálame otro pero bastante interesante este curso de, de cómo utilizar el winch me encantó porque de verdad que habían cosas que no sabía cómo utilizar y las técnicas que no solamente jala la cuerda sino que um, tiene su técnica entonces Sigan disfrutando de este video porque apenas está comenzando. Ahora sí, estamos listos para comenzar una ruta espectacular. Y nos explican que si es modo eléctrico, podemos subir tranquilamente apretando el acelerador. Pero si estamos en modo híbrido modo, o modo gasolina, él dice que soltemos el acelerador que se va montando poquito, poquito a poco como una burrita. Es que te es la burra. Uh, uh -huh, uh -huh. Y seguimos aquí en esta actividad que cada vez me encanta más. Así que si tú tienes un vehículo 4x4 es importante que tú hagas un curso como este. De verdad que te enseñan, aunque uno tiene la idea de, bueno, esto sirve para esto, pero no, cuando un especialista te dice de verdad por qué hacer cada cosa y si uno no la hace qué piezas, qué cosas se dañan y qué Forma a utilizarlas en dependiendo de cada momento, o sea, es un conglomerado de tantos detalles, tantos detalles que es importante hacer un curso de 4x4 con alguien de verdad que sepa. No te dejes llevar porque tú tienes experiencia, no te dejes llevar porque sí, yo tengo uno. De verdad, asesórate porque las piezas están muy caras y hacemos como otra cosa. Ahorita, y yo no quiero que se te corrompa tu carro. <risa> La semaine ici là, de là à là là Ok Bon mais quand c'est dur là en este caso Tatu, lo que nos quiere decir es, es que es muy importante cuando nosotros agarremos la ruta en modo off road cuando ya no sea asfalto cuando estemos en tierra especialmente cuando vamos a encontrarnos también con muchas zonas donde hay piedra es muy importante que bajemos la presión a nuestras llantas a nuestros cauchos en este caso que lo bajemos a unas 20 libras es normal que veamos como el caucho baja porque lo que se quiere es que en la, en la tierra y en las piedras, en la llanta, el caucho pueda abarcar mucho más para que tenga más agarre. Entonces es muy importante que tengamos siempre un compresor si somos de esas personas que nos gusta el overlanding y vamos a recorrer rutas donde hay mucha tierra y muchas piedras. Así que mm, vamos a, psst, a bajar el aire. <música> maniobras porque hay muchos sitios donde hay barro, hay huecos, hay piedras, entonces hay que saber de qué lado pasar la rueda para no caer como acabo de caer en un hueco. Y uno le da un poquitico más de potencia y ya. Y ahí uno sale. Pero la idea es este tratar de evitar los huecos y pasar por los bordes y dejar esos huecos con mucho barro. Entonces eso es lo que nos han dicho y así lo que estamos aprendiendo por lo menos en este nivel 1.1.1. <risa> Ahora miren esta opción de viajar, de verdad que es bastante interesante. Me encanta porque todo lo podemos poner en este trailer que está full equipado. Tenemos nevera, tenemos tanque de agua, tenemos almacenamiento, podemos colocar la carpa arriba, el toldo anexo. Y miren esos fondos, ¿crees que está allá? También el toldo del baño privado. Así que me encanta. Bueno, bueno. La actividad terminó y me encantó. O sea, full recomendado, de verdad. Este, ¿Qué les puedo decir? O sea, las imágenes lo dicen todo. Espectacular, espectacular. Me hubiese gustado que Marley estuviese aquí, pero bueno, se quedó haciendo otras cosas importantes para el canal. Porque verá que sí se necesita otra persona para que cuando grabe aquí, grabe allá, ponga la cámara aquí. Yo intenté hacer varias cositas, pero, pero pues nada, o sea, una actividad buenísima y sigan disfrutando de esto porque de verdad que lo que viene mejor de esta parte de, de, este, de este proyecto de hoy de hoy lo que viene es mejor Lava el carro <risa> porque esto quedó hecho así mismo quedó pero mira entonces se metió sucio o sea tablero cojines o sea el, el agua casi que entra afuera puro barro, bueno, y lo están viendo las imágenes, o sea, hay de todo que hay que, así limpiecita como estaba hace dos semanas. No, no, no. Bueno. Después de ese paseo fantástico, lo que toca ahora es, como le dije, lavar la burra, porque vienen otros paseos y tienen que estar bonitas, y además que viene para una sesión de fotos. Entonces, por el momento me despido, hasta el próximo episodio. Suscríbanse aquí en el canal para que estén pendientes de todos los videos, todos los paseos, los cupones de descuento que tenemos están aquí abajo, le pueden dar clic, hacer su compra y van a tener su cupón de descuento. Entonces, comencemos. A bañar esta burra sin que se olviden de suscribirse a este canal. Déjenme su comentario. Todas las preguntas que ustedes me hagan, yo se las respondo allí. Entonces, nos vemos. Bien bañaditos.